¿Qué tal mi amigos? Bienvenidos una vez más al segundo video de lo que es eh, el sistema de internet por ficha el internet por hotspot eh, decidimos hacer un segundo video ya que pues el primer video más o menos anda entre 15 minutos y bueno para no este pues tenerlos ahí tanto tiempo pegados al al celular o a la pantalla o a la computadora para que pues ahora sí que fuera rápido y bueno, por ese motivo, pues estamos haciendo este segundo video para que ustedes vean cómo es que se hace la conexión de este equipo de Gets Internet. Entonces, eh, como les comentaba, pues vamos a iniciar con este tutorial, de pues ahora sí que de su canal de servicio técnico y CCTV. Pues, eh, pues yo ya tengo por aquí listo prácticamente mi escenario, lo que voy a, a utilizar. Eh, ya tengo lo que es un cable de red que viene desde mi propio modem, conectado, pues, desde mi modem, del servicio de Internet. Ya tengo el cable de red disponible con la salida Internet. Bien, tengo lo que es conectado, o listo, o preparado, un pequeño switch, pues, de la marca Heat Vision. Eh, este switch es de un switch POE para alimentar cámaras pero en este caso pues vamos a utilizarlo para poder conectar lo que es el cable de red a este pequeño switch y así poder conectar lo que es nuestra antena eh, get Internet y pues alimentarlo de uh, pues de Internet vaya y posteriormente podemos conectar lo que son las antenas que tenemos aquí que es una 2 y tres que es la que cuento en este caso, eh, en este caso vamos a utilizar la marca Ubiquiti, una Nostation Loco M5 y también eh, unos EAP-115 de la marca tp para poder conectarlos al sistema de eh, Get Internet, ¿vale? Entonces vamos a proceder a hacer estas conexiones para que ustedes vean ¿Cuál es el procedimiento cuando ustedes instalen estos equipos en un lugar? Eh, pues primero hay que conectar el equipo a internet, a un switch, a un router y de ahí eh, sacar un cable, conectarlo a lo que es eh, a la salida eh, internet y así poder eh, distribuir sus redes. ¿vale? Entonces en este caso voy a proceder a conectar primeramente mi eh, inyector PoE, que es del, de nuestra antena eh, gisk 3 Tengo por aquí preparado lo que es un pequeño eh, conector de corriente. Voy a conectarlo. Y seguido de esto voy a conectar lo que es un cable. Perdón. Eh, voy a conectar, si sí, un cable para... Eh, ponerlo a la salida POE de nuestro conector de alimentación, de nuestro gisk ¿vale? Entonces, conecto a este eh, cable al POE, y del POE la voy a conectar lo que es a mi entrada WAM, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Ya lo tengo conectado lo que es a mi entrada WAN Ahora procedo a conectar el cable que viene directamente de mi modem de internet. Bien, aquí lo tenemos. Voy a conectarlo a, al dispositivo POE o al inyector POE que es a la entrada LAN de nuestro conector o de, nuestro, o de nuestro sistema de alimentación, ¿vale? Entonces aquí ya tengo conectado lo que es el cable de red a mi entrada LAN, de nuestro inyector POE, la salida POE nos llega a lo que es a la entrada WAM de nuestra antena. Y ya tenemos disponible lo que es el otro conector o la otra salida que es la LAN, la red local que va a generar este dispositivo. ¿Vale? Bien. Eh, todavía no conecto nada en este pequeño switch. El switch se va a alimentar de la salida LAN de este, de este dispositivo, de esta antena. ¿Vale? Esto ya configurado, lógicamente ahorita no hemos configurado nada. Pero una vez ya configurado, este equipo ya lo puedo conectar de esta manera que ya lo tengo conectado. Una vez configurado, lo conecto a Internet, lo conecto a la entrada LAN, salida POE, entrada WAN Y de ahí, para empezar a distribuir la señal o el sistema de hotspot por medio de la, de la salida LAN de nuestro equipo, voy a conectar un cable que de aquí hacia mi switch de cinco puertos. Y de aquí, pues, iré conectando lo que son mis antenas, mis puntos de acceso, para poder así tam también tener eh, o poder distribuir por medio de esas antenas, ya sea como punto a punto o puntos de acceso. ¿Vale? Este equipo ya lo podemos montar en un lugar en un lugar ya sea interior o exterior para poder distribuir la señal del hotspot de nuestro equipo todavía aquí ya nuestro equipo lo tengo preparado ya para usarlo y distribuir el, la, la señal de internet por medio de fichas vale eh, bueno voy a dejar tantito este esta antena por acá y voy a conectar lo que es un segundo cable. Aquí tenemos un segundo cable. ¿Vale? Tenemos conectado lo que es un cable más de nuestro sistema. Gets Internet k 3 a la salida LAN. Ahora sí, voy a conectar este cable a mi pequeño suite de cinco puertos. Voy a conectarlo a lo que es mi entrada internet de nuestro dispositivo. Perfecto. Bien, ahora mi dispositivo de cinco puertos o bien de cuatro puertos ya lo puedo usar para distribuir mi internet por medio del sistema de Gets Internet, por medio del GISCA 1, perdón, por medio del GISCA 3, que ya está siendo alimentada de nuestro sistema HostPod Gets Internet. ¿Vale? Ahora, pues ya tengo disponible cuatro puertos para poder conectar diferentes dispositivos, una computadora, una lab, antenas, sea para punto a punto o punto de acceso como un access point para interior. ¿Vale? Bien. Prácticamente ya aquí ya tengo armado mi sistema de hotspot eh, de forma local. Y también por medio de la VLAN, que es la señal de internet por medio del Wi-Fi. Perfecto. Vamos bien hasta ahí. Muy bien. Ahora, yo ya, como les digo, ya lo puedo eh, instalar, colocar la tapa de, de nuestra antena y colocarla en un lugar adecuado. Esto si lo quiero llevar al exterior, o simplemente lo puedo colocar al interior de nuestro eh, local, oficina, y de ahí, pues, conectar los demás equipos. Bien, como les decía, yo, pues, puedo conectar distintas marcas, ya sea Ubiquiti, marca tepelín Altai, eh, Tenda, en fin, distintos equipos de distintas marcas, ya sea para poder alimentarlo del sistema gets Internet. No importa la marca, mientras sirva para poder distribuirlo en una red eh, local, una red eh, punto a punto, punto multipunto, sea las marcas que sea, ustedes lo pueden utilizar. Pueden conseguir sus propias marcas, pero empezando con el sistema o conectándolo con el sistema de Gets Internet. ¿Vale? No sé si vamos bien hasta ahí. Vamos. Siguiendo nuestra forma de... De distribución eh, yo aquí pues voy a conectar lo que es un cable un cable de red normal entonces yo voy a de aquí voy a conectar lo que es un cable a mis salidas disponibles LAN de nuestro switch y voy a conectar lo que es el cable a mi EAP-115 de la marca tp lo conecto, y ya con esto estoy distribuyendo mi señal de forma eh, local, la red local, por medio de un cable, saliendo del switch a nuestro punto de acceso. Y así sucesivamente puedo conectar un siguiente cable, otra antena, en este caso podemos conectar lo que es... Nuestro Nano M5 Que esta maneja la frecuencia de 5 GHz Y esta maneja la de 2.4 Nuestra antena GETS Internet K GISK 3 eh, Maneja la frecuencia de 2.4 Entonces, como les comenté eh, Conecto un cable A nuestra Salida LAN. Conecto a lo que es el POE de la antena. A la entrada LAN. Y de aquí solamente me faltaría conectar lo que es un cable de la salida POE a mi antena. Lo que es NanoStation Loco M5 para poder así colocarlo igual para exterior. Y distribuir mi señal por medio de esta antena. ¿Sale? Entonces, pues prácticamente... De esta manera quedarían las conexiones con este sistema Gets Internet GIS-K3. Bien, eh, vamos a dejar también por aquí tantito el video, ya que si nos vamos de largo, pues va, este video pues va a seguir. Pues ahora sí que va a ser aburrido para ustedes. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, ya vimos cómo es la conexión. Ahorita vamos a plasmarla aquí en el pizarrón para que ustedes vean cuál fue el procedimiento. Y así ustedes pueden darse una idea de cómo serían sus conexiones utilizando como el servidor principal Hotspot nuestro his K3. O his K1, k 2 Hay en este momento el R1 perdón, el R2, R4, R6, R10, R40 y el R80 para ya una infraestructura muy, muy grande, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, tantito estas conexiones, vamos a irnos aquí a nuestro pizarrón para plasmar eh, cuál sería, pues, nuestra propia red, cómo estaría implementada, cómo sería la conexión. Regresamos. Entonces vamos a proceder entonces a plasmar lo que hicimos aquí a nuestro pizarrón para que ustedes tengan una buena idea o más, más idea. Bien, vamos a marcar con color azul nuestro sistema eh, internet, lo que es que nos llega por medio de nuestro servicio de internet, ya sea satelital o por medio de fibra cable etcétera, ¿vale? aquí tenemos lo que es nuestra nube, que es el internet ya tenemos nuestro servicio de internet ahora vamos a a bajarlo lógicamente por medio de un cable y por medio de un modem. ok ya tenemos lo que es un módem que nos está llegando el servicio de internet. Bien, a este modem tiene unas salidas. Unas salidas LAN. Donde nosotros podemos conectarnos por medio de un cable. Bien. Ahora vamos a simular de un cable que nos llegó aquí. Y lo conectamos a nuestro fuente de alimentación de nuestra antena es la que tenemos aquí aquí ya no conectamos un switch este switch va posteriormente a la antena vale entonces simulamos que es un cable que sacamos de aquí y llegó a nuestro conector a nuestro conector Va. Entró a lo que es a la entrada o al puerto LAM. Y de ahí sacamos un cable de nuestra salida OE y colocamos nuestra antena Gisca 3. La conectamos a la entrada a la entrada one, vale vamos a poner HIT K3 ese es el POE está POE esta es la entrada one y tenemos disponible la entrada LAM entrada one y salida LAM vale hasta ahí vamos bien. Bien, ahora vamos a dibujar lo que es nuestro switch. Bueno, en este caso ya, con tener conectado lo que es este sistema o esta antena, aquí ya nosotros podemos tener la señal Wi-Fi o inalámbrica de nuestro de nuestra de nuestro propio sistema gisca 3 nosotros ya con esto ya podemos estar distribuyendo eh, o vendiendo fichas eh, hotspot para conectarse por medio de esta antena ya los usuarios se pueden eh, comprar una ficha y poder conectarse por medio de esta antena vale hasta ahí esto ya puede funcionar pero eh, en este caso vamos a, a simular que nosotros nos vamos a ampliar, ¿no? Vamos a ampliarnos, vamos a distribuir, vamos a generar más redes, ¿no? Entonces, nosotros pues tenemos disponible lo que es la salida LAN. Al tener una salida LAN, nosotros podemos conectar lo que es un switch, una antena, etc. Por lo tanto, vamos a dibujar lo que es... Otro cable que sale de la, de la salida LAN y se conecta a un switch, a un switch de, en este caso es de 5 puertos, son una entrada en LAN y, bueno, una entrada WAM y las salidas serían las las LAN Ok, vamos a simular que este cable, que nuestro cable, que viene de la antena K3, k 3 entra a nuestro pro propio switch. Aquí vamos a ponerle switch. Ahí está. Switch. ¿Vale? Entonces, aquí ya vamos a tener disponibilidad para conectar más dispositivos. Entonces, voy a marcar lo que es... Lógicamente, este dispositivo tiene que ser alimentado por medio de, de energía. ¿no? Y bien, aquí voy a dibujar lo que es una antena. Aquí voy a poner el nano station, loco... M5 ¿Vale? Aquí pues ya saldría un cable a lo que es al POE de esa antena ¿Vale? POE Cada antena tiene su propia forma de alimentarse Entonces entra a lo que es la entrada PoE y sale otro cable y se conecta para dar servicio de internet por medio de la del switch. ¿Vale? Con esta antena ya está haré repitiendo señal de Wi-Fi a 5 GHz. ¿Sale? Esto es a 2.4. 2.4 GHz. ¿Sale? Ok, ahora vamos a dibujar un cable más. Y vamos a dibujar lo que es un punto de acceso de la marca Tepelin. Que más o menos, vamos a dibujarla en forma ovalada, y bueno vamos a ponerle aquí el EAP115, recuerden no importa la marca, mientras sea para usarlo como punto de acceso ustedes pueden escoger su propia marca, mientras venga de una red del guest internet, vale, entonces pues aquí vamos a conectar lo que es nuestro punto de acceso de la marca Tepelin. Vamos a ponerla por acá. T Tepelin. Y ya nosotros estamos repartiendo con EAP 115 a 2.4. Perdón, a 2.4 GHz. ¿Vale? Ahora voy a dibujar lo que es una tercera antena, que sería una marca Altai. Vamos a conectar un cable. ¿va? Y vamos a dibujar lo que es una antena, en este caso, un Altai C1N. C1N. Ustedes pueden utilizar el modelo que sea, ya sea sectorial o nidireccional, en fin. Y que esta pues sea de la marca Altai. Ahí está. Maneja también lo que es 2.4. Perdón. Dependiendo del modelo puede ser 2.4 o 5. Gigahertz, uh -huh. el modelo que ustedes coloquen, pues va a distribuir su señal a 2.4 o a 5 Gigahertz, y de forma inalámbrica, ustedes pueden distribuir su señal. Ahora voy a dibujar a otro, ahora como si fuera un punto a punto de un punto a otro, para llevar el internet de un punto a otro vale si el switch de aquí pues ya no tiene puertos pues vamos a colocar uno que tenga más puertos lógicamente vale saco lo que es otro cable vale coloco lo que es una antena de la marca Ubiquiti Living M5 vamos más o menos de esta forma más o menos y bueno conectamos lo que es en forma pues al POE y del POE pues a nuestra propia antena y de aquí pues ya saldría lo que es la señal para hacer un enlace ¿No? vamos a dibujarlo más o menos así y vamos a poner esta que es la Livein M5 la estoy abreviando para no utilizar tanto no entonces del otro lado pues igual puedo colocar lo que es otra antena de la marca eh, Ubiquiti Livein M5 pues aquí Lógicamente ya configurado los dos, se conecta lo que es un cable, conectas tu switch o routers o router, o puedes colocar lo que es eh, ese dispositivo, pero pues aquí ya esto ya está funcionando correctamente en la misma red LAN, por lo tanto, pues no necesitas colocar otro dispositivo de esto, sino que puedes colocar. Otro, otro tipo de antena, ya sea eh, de la marca TP-LIN, EAP 125, eh, EAP 115, etcétera, para poder distribuir de forma inalámbrica, sea 360 grados o en forma sectorial. ¿vale? Pero esto ya está funcionando correctamente desde la red eh, LAN, de, desde nuestro dispositivo GISK-3. Con esto, llegas. Conectas tu antena, bajas por medio de un cable, conectas otro punto de acceso para distribuir el internet de forma inalámbrica. Y, pues bueno, eh, pues hacer el enlace para que tengan comunicación entre ellos y así poder tener lo que es un enlace punto a punto o punto a multipunto. Bien. Prácticamente de esta manera, como pueden observar, este es más o menos el sistema o la forma de eh, conectarnos para que nuestro dispositivo, eh, en este caso Higgs K3, nos administre nuestras redes. Nuestras redes inalámbricas, nuestras redes punto-multipunto, punto-a-punto partiendo desde un sistema de Gets Internet, ya sea el modelo que sea, siempre y cuando saliendo de la, la salida LAN, poner un dispositivo switch, y de ahí distribuirlos en diferentes puntos, eh, pues para expandirse en todas las zonas. Esto es más o menos un sistema, eh, pues básico, esto no se trata de tener un, un dispositivo, eh, ya sea un servicio de internet eh, dedicado. Puede ser satelital, fibra, cobre, etc. Cualquier compañía, simplemente conectando el dispositivo a la red y de ahí sacar tus subredes, tus enlaces. ¿Vale? Otra ventaja de este equipo no necesita pues llevar lógicamente al internet eh, de un punto a otro para poder estar generando fichas en la misma red. Yo aquí, pues prácticamente está plasmado de una forma eh, de una forma local, ¿no? pero pues se puede hacer en otra forma distinta. Ahora, como les comentaba, voy a borrar esto. Como les comentaba hace rato, yo desde aquí, desde la conexión principal que hice, yo ya puedo generar mis fichas y venderlos en forma local. ¿Vale? Yo aquí ya estoy administrando este sistema por medio... Por medio de, de la nube. Puede ser local o por medio de la nube. ¿Vale? Ahora, yo puedo contar con otro sistema de internet. Ya sea satelital. Voy a dibujar aquí lo que es una antena, un plato. Llego eh, aquí. Vamos a tomar en cuenta que esta es una casa. ¿Vale? Y estoy recibiendo la señal por medio... De satélites, bien, ya tengo mi servicio de internet. Esto puede ser en otro lugar, en otra zona, en otro estado, en otro municipio, etcétera. Lo mismo, yo llego de mi modem. Vamos a hacer de cuenta que este es mi modem de que nos dejan del servicio satelital saco un cable y conecto lo que es otra vez, vamos a hacer mejor está aquí, de esta forma, tengo cable, conecto lo que es mi adaptador de corriente al POE, lo mismo que aquí, vale, saco otro cable y conecto lo que es otra antena vaya puede ser otra antena de esta de este modelo Gizka 3 o conecto lo que es eh, directamente un switch un switch. El R2, R4, RC R10, R40, R80. Agarro un cable. De mi módem satelital. Coloco lo que es. El switch. En este caso vamos a poner. El R10. ¿No? Que soporta un poquito más. De TROPUC. ¿Vale? Tengo aquí mi. His R10 ahí está GIS R10 voy a borrar esto vale ahora yo desde aquí ya puedo conectar eh, no necesito un equipo de estos para poder ya distribuirlo necesito equipos para puntos de acceso Equipos para distribuir directamente el Internet, ya sea por medio de, pun de enlaces punto a punto, o eh, enlaces como punto un punto de acceso, pues un access point para poder distribuir. Yo aquí puedo conectar un cable, puedo conectar una AP, puedo conectar otro AP, Puedo conectar lo que es un Power BIN para mandar un enlace a otro punto. Puedo conectar lo que es eh, una TP-Link, Una TP-Link para poder distribuir el Internet localmente. O puedo conectar lo que es una computadora, ya sea para un Ciber internet para poder igual restringir eh, las velocidades de cada computadora eh, aquí vamos a poner AP AP puede ser aquí otro AP si se fijan esto es como conectar lo que es una antena directamente del servicio de internet de un punto. Y este es como conectar un switch de GIS-R10, igual de la marca Get Internet para poder montar tus antenas, tus equipos y poder distribuirlos. Ahora, eh vamos a borrar tantito esto por acá vamos a dejar lo que es vamos a dejarlo así más o menos bien ahora para poder llegar y conectarse de este punto al otro punto sin tener que comprar dos fichas o varias fichas para poder conectarlo en diferentes... poder conectarse en diferentes lugares. Este puede, puede estar en... Guerrero. Y este puede estar en México. Uh -huh. Están en diferentes puntos, en diferentes estados. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podemos conectar para que esto funcione con la misma ficha? Pues estos equipos, estos equipos se dan de alta por medio del sistema en la nube, que se llama Cloud, a ver, Cloud AP Login, AP Login.com. Aquí vamos a ingresar, registramos este dispositivo, lo damos de alta y también conectamos y damos de alta este equipo, todo a la nube. Bien, la administración de estas dos antenas, bueno en este caso una antena y un switch, la administración, todo va desde Internet Cloud, en la nube. El sistema de administración es en la nube. Ahora, ¿cómo podemos generar las fichas para que todos sean compatibles? le Decíamos aquí que podemos eh, administrar esto en forma local. Lo local. Ahí está, local. Podemos generar en forma local. Estos dos. También desde la nube. Pero aquí, si queremos que esto funcione... ...en los dos estados, entonces sería en forma grupal, en grupo. Grupos. Ya en el tercer video que hagamos, vamos a ver cómo pues crear esos grupos ingresar o unir esos dos sistemas de los dos estados para poder así crear esas fichas en forma de grupo. Entonces, pues así más o menos es como estaríamos. Prácticamente, administrando un sistema de hotspot en la nube. Con las marcas de Gets Internet. Bien, pues es, esta es la forma de cómo eh, podemos generar ingresos muy rápidamente. Y pues sobre todo, pues no necesitamos tener una red eh, en un lugar... E ir, e ir cambiándonos de lugar para poder hacer generar las fichas, distribuirlas, venderlas, para que los clientes se puedan conectar, etcétera Simplemente se puede vender desde un punto, y de ahí, eh, pues, el cliente se pueda conectar en diferentes puntos, estados, sin tener que con comprar eh, distintas fichas o más fichas para poder conectarse. ¿Vale? Entonces, hasta aquí en este video, eh, vamos a hacer otro video para que vean cómo se configura el eh, GIS-K3. ¿vale? Entonces, espero que les haya gustado este video. No duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales. Suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo video. Gracias.